tenemos que salir de la tierra por muchas razones tenemos que utilizar la infraestructura espacial por muchas razones, por ejemplo cuando hay un desastre natural muy importante como pudo ser el tsunami en, en la zona de Indonesia las estaciones terrenas se caen todas tele, la telefonía se colapsa el sistema deja de funcionar pero en el espacio no el espacio lo único que le puede influir es que, una, que un meteorito te rompa el satélite porque te lo atraviesa o que una llamarada solar te fríe la el electrónica del satélite. Fuera de eso, allí los satélites están seguros, salvo que un misilazo, que eso también pasa, lo derribe, están de normal eh, seguros, con independencia de lo que pasa en la Tierra. Cuando en la Tierra las cosas se empiezan a complicar, todo el mundo mira hacia arriba. Bienvenida, bienvenido, corte al habla. Yo tengo conmigo a una persona que sigo todo lo que hace le idolatro. Él es Raúl Torres, CEO y cofundador de de Space, una compañía de Elche que está aquí cerquita. Yo estoy en, en Playa San Juan, o sea que Mira. estamos muy cerquita. Que está poniendo a España en el radar del New Space, en el radar de toda la galaxia. Ya que gracias a sus cohetes Miura 1 y Miura 5 España se convierte en el décimo país en tener capacidad de poner un cohete en el espacio. Eso me parece la releche. Bienvenido, Raúl. Hola, nada, gracias. Lo que te decía, es brutal eh, Mira, voy a poner un, un vídeo audio 30 segundos de un momento que ha pasado hace poco, 15 de septiembre si no recuerdo mal, y luego te voy a pedir que nos cuentes un poco a la audiencia, al que no sepa lo que es, qué, qué es y qué sentiste en este momento. Nada, son 30 segundos. No a todos los operadores, playspace space mira, 1 listo para ensayo estático, visión de vuelo Más agua. T-15 segundos T-10. Empieza a ser en saraje 8, 8, 7 6, 5... 4, 3, Oliver, okay. 2, iniciación 1, T0. Ignición. ¿En qué motor? Arranque motor confirmado. Trasto ok Empuja nominal, confirmado Motor estable. Producción nominal. Producción nominal, motor estable. Lo paro ya eh, y lo quito. Ese eres tú, Raúl, ¿verdad? Si, si no me sí, equivoco, sí. que estás... Que, que... ¿Qué es este momento? Para el que lo, no lo conozca. Pues ese es la, el último ensayo del, del Miura 1 de calificación, del cohete que hicimos, que desarrollamos de, para calificar para vuelo a Miura 1. Y, y ese fue el, el último ensayo de calificación, que es, le llamamos una misión de vuelo y es el, eh, el momento en el cual todos los, todas las partes del cohete, todos los subsistemas están funcionando el cohete se piensa que está volando, o sea, él realmente cree que está en vuelo y tiene que hacer todo lo que lo que debe hacer el día que vaya a volar para nosotros validar que está que está todo listo. No claro. es un ensayo muy complicado. Se... Muy complicado. Claro, ¿sí? ¿qué, ¿qué sentiste ahí porque por lo que dices tú? Porque esto es como, yo creo que el, eh, el resultado de, de meses, años de, de trabajo a llegar a este, hasta ese punto, cuando tú veías que todo estaba ok, te veía a ti ahí diciendo, esto está controlado bien, ok, estabilizado. ¿Tú qué sentías por dentro? Eh, si te digo la verdad, eh, en ese momento realmente no sientes nada. O sea, estás eh, con como en trance. De hecho... Yo luego veo los vídeos, he visto luego las imágenes y tal, y yo no recuerdo muchas cosas de las que pasaron o de las que se, se, se ven en el vídeo. Porque realmente estás tan concentrado en lo que estás haciendo, o sea, está la carga mental no y, y tienes el cerebro con la con la CPU al máximo en ese momento. Y y, y, y, y bueno, o sea, tu, tu cerebro procesa toda la información y temas... Decisiones en tiempo real, sabes qué cosas tienes que estar monitorizando y qué parámetros son verdaderamente críticos. Eh, tus ojos, si miras la cámara, te dicen si las cosas están yendo bien o no. Y toda esa información la recoge el cerebro y dice eh, empuje nominal, eh, seguimos o... Eh, segui bueno, pues aquellas cosas que durante el ensayo se ven que se van diciendo... Eh, que además son en tiempo real y no son luego procesadas ni nada o sea esos son los audios en crudo y que y que bueno y al final ponen de manifiesto que hay un montón de cosas que se están mirando de hecho si os fijáis vamos yo estoy mirando todo el rato unas pantallas que tengo delante yo tengo delante cinco pantallas más otras cinco que están en la pared y todo eso es la información que yo voy recogiendo en tiempo real y voy en consecuencia eh, tomando decisiones de continuar o no el ensayo bueno. Eh, también por contexto, bueno, llevamos un, un tiempo para, para, para entrevistar, para hacer esta entrevista, y en, en el, ha habido algunos momentos que nos hemos aplazado, pero también porque habían pasado cosas, ¿no? Habéis estado haciendo ensayos en Teruel. Quiero que nos cuentes un poco, ya en el caso de este, ¿no? Para llegar a este punto, todos los ensayos que habéis hecho. Eh, y entender la, la magnitud, y sobre todo, yo creo, la carga mental para ti, como, como CEO, ¿no? Y como, como fundador de esto, porque acá claro, no son ensayos tontos. Eh, te lo comentaba Uf, antes de empezar a grabar. Yo, nosotros, yo que vengo del software, yo si lanzo algo y no funciona, lo, lo arreglo. O Sabes como el, el fallo es pequeño, pero entiendo que, claro, si estás probando un cohete o un motor y eso falla, potencialmente explota, ¿no? Claro. Bueno, a ver, para llegar a, a, a ese ensayo. Eh, antes han, hemos tenido que ensayarlo todo por separado, ¿no? como comprobar que todo lo que se monta al cohete, aunque esté en diferentes fases de la calificación y no esté todo listo para volar, eh, con más o menos eh, tienes confianza en que nada va a explotar, ¿vale? Que puede explotar, sí, o sea, sin, sin duda, y de hecho, bueno, el vídeo ese está grabado dentro de nosotros, lo que nosotros llamamos el Mission Control, que es un búnker, es un búnker totalmente preparado para, yo no sé si para una bomba atómica, pero casi, casi una bomba atómica. Entonces, realmente eh, estamos preparados para que pase algo, ¿no? Y luego tenemos también nuestros procedimientos de seguridad por si durante el ensayo algo, en este caso el cohete, hubiese explotado, ¿vale? O hubiese explotado otras cosas, eh, se podía haber salido del sitio y podía haber despegado de verdad. Es decir, <risa> y era, un, era una posibilidad, era un modo de fallo y lo teníamos también pre previsto. O sea, todo está previsto. Lo que pasa es que, que, en general, todos los subsistemas están ya probados previamente de alguna manera, ¿no? Más detalle, con menos detalle, pero están probados. Pues la propulsión, ese motor ya venía probado previamente en el banco, se había hecho una aceptación de ese motor, luego se monta el cohete, se acepta en el cohete y se ensaya. La aviónica ya venía ensayada en el laboratorio, todos los componentes venían vibrados, te habían pasado eh, termovacíos, había, se había ciclado en vacío y en, en alta temperatura, con lo cual te asegura de que los componentes electrónicos no se van a freír cuando están funcionando o durante la vibración del cohete no se van a salir las cajas de electrónica volando, ¿no? Los tank, las estructuras también estaban probadas, eh, la rampa de lanzamiento la habíamos probado en infinidad de ensayos, todo está probado, pero no, eso no significa que cuando lo juntas todo, eh, algo pase. Y bueno, no han pasado cosas, de hecho el cohete, el cohete sigue vivo a pesar de nuestras torpezas ¿no? eh, eh, la hemos liado alguna vez o sea no, bueno pues no nos hace público pero hemos tenido que aprender también a utilizar a, a operar el cohete no el cohete no viene con manual de instrucciones si no lo hacemos nosotros y tenemos nuestro manual de instrucciones que es el procedimiento de ensayo pero muchas cosas que han pasado han pasado porque bueno es que estamos ensayando un cohete y no poniendo la lavadora eso es es que es una cosa súper compleja ¿no? y... sí. de hecho para que la gente lo entienda nuestro procedimiento de ensayo eh, dura más de 12 horas. Es decir, hasta que ese evento ha pasado, hace 12 horas de, esa, de ese vídeo que hemos puesto, ya estamos trabajando para ese momento. Y en 12 horas hay que hacer muchas cosas. Y si una sale mal, no puedes continuar. O sea, todo tiene que salir bien. Son varias eh, varios centenares de líneas, eh, en este caso en un Excel, eh, de, y cada una es un paso. Todos esos pasos tienen que salir bien. Eso es una, un, Desde luego es un reto brutal. Quería dar un paso para atrás porque al final eh, yo creo que lo que estáis haciendo es la consecución de, de un sueño que, pues que muchos niños y niñas hemos tenido de, de pequeño. Es decir, ¿quién no ha sido un niño y ha querido ir al espacio y montarse en un claro, cohete? Claro, pero, claro, claro. Pero tú lo estás haciendo de verdad. O sea, tú lo estás construyendo. ¿Cuál, cuál fue la primera vez que, que a tú desde pequeño se te ocurrió en que querías construir un cohete? Pues no sabría decirte ¿eh? toda la vida. Yo no, no recuerdo un momento en el cual dijese hoy oh, quiero hacer un cohete, sino desde pequeño he tenido esa ilusión. Eh, bueno, tampoco pensé que lo iba a hacer. ¿eh? O sea, eh, no solamente es tener la ilusión, no solamente es soñarlo, tienes que tener al a equipo capaz de hacerlo, tienes que tener la financiación, dinero para poder hacerlo, infraestructuras, eh, apoyo institucional... Eh, soporte de muchos inversores, o sea, confianza, es, es un conjunto de muchísimas cosas, cada una de ellas tiene sus cosas y, y bueno, yo creo que hemos ido juntando a lo largo de los años todas las piezas del puzzle para llegar a este momento. Queda mucho por hacer y, y creo que no todo el camino va a, todo el campo va a ser va a ser or, orégano, ¿no? Pero estamos en una posición muy potente y sobre todo eh, los sueños están haciendo realidad con trabajo, ¿eh? mucho trabajo, eso también hay que decirlo. Claro. ¿Y, ¿Y cuándo fue la primera vez que construiste un cohete? Entiendo que alguna vez has construido antes de que esté grande, has construido uno más pequeño. ¿Cuál sí, fue Sí, bueno, ver, este? cuando era pequeño, o sea, yo tengo, tengo, no sé, no sé si hacía muchos años eso, ¿no? Pero en, en el año 2000, al principio del nuevo, de la nueva era, digamos, eh, las impresoras, o al menos la que yo tenía en casa, cuando imprimías una hoja Abajo te ponía la URL ¿no? y te ponía además la hora y la fecha. Pues yo tengo papeles del año 2000-2001 ya de cosas de cohetes. Entonces Supongo que antes lo vería en algún sitio. Eh, recuerdo que mi padre tenía una, una especie como de enciclopedia en casa, de cómo, que creo que se llama cómo funcionan las cosas, donde había cosas de motores de cohete, de, por ejemplo, cajas de cambio de coches. Había muchas cosas de ingeniería. Y, y yo, yo supongo que en aquella época no tengo muchos recuerdos. Eh, ya hacía cosas de, de cohetes, pero sí que en 2000-2001 yo ya estaba activo en este, en este sentido. A tope. ¿Y, y, y ya el, cuál fue el momento en el que tú dices, venga, eh, ya no quiero hacer cohetes de juguete, voy a hacer un cohete de verdad? Y cuéntanos sí, un poco esa historia sí, sí. ¿no? del origen de PLD entiendo ya de ir en serio sí. por esto. Sí, bueno, eh, todo cambia cuando yo hacía, hacía cohetes con agua. Eh, que bueno, que un cohete con agua pues puede subir igual con muchos 100 metros, pero eh, hacía cohetes con agua porque mi padre tiene, tiene ahora está a punto de jubilarse, pero tiene una, una fontanería y cogía material de la fontanería y solo lo utilizaba para hacer cohetes de plástico y con compresor de aire y agua. Pero hay un momento en el cual digo, vale, el agua se me ha quedado pequeña, con esto está claro que no voy a poder llegar a mucha altura, 100 metros no es nada, ¿no? Hay que llegar a, a, a kilómetros y... Y es entonces cuando empiezo a desarrollar la propulsión sólida, ¿no? Combustible, o antes sea, explosivo. Eh, y empiezo a hacer pruebas con combustible sólido y, y cada vez va más y va más y va más. Hasta que yo un día descubro que en Estados Unidos hay unos aficionados a los cohetes, que además los llaman así, directamente, gente amateur, que había desarrollado un cohete lo suficientemente grande que había llegado al espacio. Y yo digo, yo quiero, yo quiero hacer eso, ¿no? Y, y me di cuenta de que en Europa... Eh, en Holanda se había batido el récord europeo de lanzamiento amateur de un cohete, creo que había llegado como a 23 kilómetros o por ahí, 25 kilómetros tal vez. Y yo pues, quiero batirlo. Y empiezo a darle vueltas de cómo, de cómo poder hacerlo. ¿no? Eso, eh, con el paso del tiempo, eh, pues... Por Derroteros de la Vida, conozco a Raúl Verdú y entre los dos empezamos a ver de qué manera podíamos hacer ese cohete lo suficientemente grande como para poder llegar a batir, ese, a batir ese récord. Claro, nos salía un cohete ya grande, muy grande, y eso se acopló, o al mismo muy parecido en el tiempo, con un concurso en la Politécnica de Valencia, que es donde yo estaba estudiando Ingeniería Aeronáutica, Aeroespacial, realmente, el, master, el grado de Ingeniería Aeroespacial, y eh, ahí eh, nos presentamos a un concurso con la idea de hacer un cohete grande, ¿no? ese cohete que venía a batir el récord europeo para lanzar pequeños satélites al espacio, pequeñas cargas y demás. Y ese, esa es la esencia o un poco esa es el, eh, la semilla de, de, de PLD. Eh, cuando quedamos segundos en el concurso fue cuando de verdad constituimos PLD y ahí volvimos a dar una vuelta a ese cohete y de ahí salió lo que es de 2001. Qué bueno. Eh, ¿Y ya cuando constituís la empresa? Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos que dais? Ahí ya tenéis que ir a buscar financiación. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Los que hacemos software, pues estamos en nuestra casa recluidos y que más que menos puedes claro, empezar y hacer de, algo, de hecho, pero esto no es tan fácil. De hecho, yo, yo eh, eh, hecho, hecho... He tirado mucha, muchas piedras en vuestro tejado como, como ingeniero de software, porque <ríe> yo, yo, o sea, soy un, no es que sea un dinayer del software. No, no, no odio el software, de hecho, bueno, el cohete tiene software también, ¿no? Y tengo gente que, en mi equipo que, que trabaja con el software. Pero, eh, si es cierto lo que tú dices, hacer una aplicación o desarrollar un producto software, a priori, eh, luego, hay, luego hay softwares, <ríe> pero a priori es mucho más sencillo y más económico. Que, eh, que un producto basado en hardware o, o con cohete. ¿eh? Igual hay productos hardware es más económicos que el propio software. Pero, en, en definitiva, yo lo, una de las cosas que yo decía era era muy fácil conseguir dinero para hacer una aplicación, para hacer, para hacer software, pero no, era, no es nada fácil encontrar gente que financie un cohete. Sobre todo por la mentalidad ¿no? y la asunción del riesgo. Como tú bien decías antes, si compilas el software y hay algo mal, toca la línea que esté mal. Y ya va bien, ¿no? Por simplificarlo al máximo. Si el motor explota, pues el, el problema no es del mismo orden, ¿no? Claro. Y hace falta una infraestructura, a ti te hace falta un ordenador o como mucho, pues un servidor eh, o un grupo de ordenadores. A nosotros nos hace falta una base de lanzamiento... Liberar el espacio aéreo, liberar el espacio marítimo, nos da falta infraestructura de ensayo de motores que son muy complicadas, eh, nos hacen falta licencia por parte del Ministerio de Defensa para volar algo. Todo eso el software no existe. Entonces, la complejidad de un proyecto como este, digamos, excede cualquier cosa a veces imaginable, ¿vale? Igual que los problemas. Hay problemas muy fáciles de resolver y hay problemas que son terriblemente difíciles de resolver, ¿vale? Eh pues eso es nuestro trabajo, lidiar con problemas fáciles, difíciles y medianos, y así, y así vamos. Claro. Eh, ¿cu ¿Cuánto cuesta hacer un, un cohete? O sea, órdenes, de, entiendo que, que estáis en ello, que, que, que de, seguramente habéis ido aprendiendo mucho por el camino y aún os quede un poco, pero ¿cuánto cuesta desde que arrancas hasta que tienes un negocio basado en el cohete? Bueno, nosotros hasta la fecha eh, hemos conseguido casi 50 millones de euros. Eh, y eso es solamente una parte de, digamos, de la, de la, um, del desarrollo. Eh, llegar hasta el mercado y, y llegar a poner mi 5 en órbita, pues costará del orden de unos 70 entre 70 y 100 millones más en total, ¿no? Eh, que, claro, ¿qué significa esto? No es hacer el cohete, hacer el cohete mucho más barato. Pero el cohete lo hace gente, ¿no? Tienes que tener un equipo de ingeniería grande. De hecho, a día de hoy somos en torno a 115 personas. Pues hay que, hay que pagar todo eso. Las infraestructuras. No solamente tienes que tener una oficina. Te hacen falta instalaciones de fabricación. Te hace falta logística de piezas que son enormes. Te hace falta almacenes de almacén, para la redundancia, de materias primas. Necesitas ensayos a todo tipo: desde ensayo de componente a subsistema a materia prima. Es decir, ensayas absolutamente todo. O sea, alrededor del cohete hay. Muchas otras cosas, muchísimas más y más caras que el propio cohete. ¿Vale? Eh, por poner el símil, normalmente en un aeropuerto el avión suele ser más barato que el aeropuerto. Es decir, comprar un avión es más barato que hacer un aeropuerto. Eh, todo lo que implica volar un avión, todos los, los medios que hay alrededor de, de, la, de la acción de volar un, un, un, un avión todos los radares meteorológicos, todas las estaciones de terrenas que permiten seguir a los aviones durante el vuelo, si usan satélites, todo eso mucho más caro que el propio avión. Pues en el caso del cohete ocurre lo mismo. Hacer el cohete es caro, pero no es lo más caro. Es una parte del coste. Claro. Y... Y para financiaros y además soportar todo este tipo de cosas, ver, tenéis mucha inversión privada, entiendo que hay parte de apoyo público. Cuéntanos un poco cómo es el mix de, de financiación y sí. cómo es el apoyo que habéis recibido y si es suficiente para poder sí. a ver, a ser cuando, o sea, el, La financiación hasta la fecha eh, está dividida entre financiación pública y privada. vale De la cual el 70% es privada. ¿Qué significa? Hemos cambiado las reglas del juego del sector espacial, no solo en España, en Europa. Porque hasta la fecha el sector espacial europeo, no el americano, que justo funciona al contrario, el europeo está muy soportado en la, en la financiación pública. Eso eh, tiene una ventaja y es que hay dinero, porque dinero público hay, pero solo se invierte en aquello que políticamente puede tener un interés específico. Cuando lo inviertes... Y genera la atracción de la inversión privada, tienes la desventaja de que le tienes que explicar a la gente que tiene dinero que tiene que invertir en esto. Porque lo normal en este país, no hace falta que me, que, me que detalle mucho, es invertir en otras cosas que son más fáciles. no Ladrillo, fútbol y ese tipo de cosas. Pero a lo mejor en el largo plazo no es sostenible. ¿no? Eh, el terreno es finito, el fútbol es lo que es, nos da mucho más y... Llega un día en el cual tenemos que cambiar la estrategia del país porque el país no funciona, ¿no? Y eso eso ocurre y ha ocurrido. Sin embargo, cuando inviertes en ciencia y en tecnología, pues habilitas al país a hacer otras cosas y sobre todo lo preparas para el futuro. Porque estos otros sectores que he dicho no se preparan para el futuro. El futuro va a ser siempre igual. Va a haber un jugador de fútbol mejor operado, pero va a haber un edificio más alto y más bajo pero el, y el suelo algún día se acabará, ¿no? Y, y, y ese es un poco el cambio de mentalidad que nosotros hemos ido haciendo progresivamente con la financiación, es ir transicionando esa mentalidad hacia hay que invertir en una nueva forma de desarrollar empresas, una nueva forma de generar ese talento, de retenerlo, de prepararse para lo que puede venir en el futuro y al final acabar pagando las pensiones del día de mañana, que es de lo que esto se trata y no de otra cosa no, nueva. Entonces, con todo eso, eh, pues nosotros fuimos poco a poco convenciendo, convenciendo a inversores, de tal manera que al final... Eh, hemos conseguido tener a un grupo de inversores relevantes que ha hecho esta eh, inversión en el proyecto. Eh, conforme va, va creciendo la empresa, se va también soportando de financiación pública, que esa es la otra clave. Es decir, las instituciones públicas se dan cuenta de que efectivamente este es el nuevo modelo, este es el nuevo camino a seguir y van aumentando su apoyo. Pero eh, en Estados Unidos ocurre al revés. Normalmente... Las instituciones públicas soportan mucho más al principio y los inversores acompañan. Aquí en Europa, pues bueno, es al contrario. Nosotros hemos intentado invertir esto, no ha sido posible, pero sí que hemos conseguido generar atrac esa atracción y atracción por ambos lados, ¿vale? Y, y nos encontramos en un momento en el cual ahora vamos a crecer y ahora vamos a pasar de ser 115 en el equipo y con unas instalaciones que son en total solo en elche 3.000 metros, vamos a crecer a más de 100.000. Y en Teruel vamos a multiplicar en más de, que es donde están las instalaciones de ensayo, vamos a multiplicar en más de por 10, diría casi por 20, las instalaciones también. Entonces, todo eso requiere de nuevo financiación y de nuevo otros, otros compromisos. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. O sea, yo creo que lo más difícil, el primer escalón es el más alto, ¿no? Pero eh, vamos a ir viendo. Claro. Eh, como, como has ido notando un poco, no, no sé si desde que empezaste, que estoy seguro, la primera vez que hablaste con un inversor, te diría, tú estás loco. Pero no, ahora no lo cuenta, ¿no? Porque empezaste pronto. Bueno, sí. pero... Si fuese solo un inversor que me dijese que estoy loco, eh, pues a lo mejor sí estaría loco. Pero no. Claro. Fue, fue complicado, ¿no? Loco, eh, también, sí. No, o sea, a ver, eh, el problema de esto es, eh, o sea... Yéndome a lo muy vasto ¿no? y a veces me quito el filtro para hablar. A aterriza un, una nave ovni en, en el centro de Madrid y el extraterrestre empieza a hablar y a lo mejor lo que está diciendo tiene todo el sentido del mundo. Pero el otro que está al otro lado no es capaz de entenderlo. Pues Cuando, cuando el proyecto es muy innovador y en general el sector de la financiación no está preparado para entenderlo, pues es que no lo entiende. O Sabes que da igual la métrica, da igual el lenguaje, da igual el PowerPoint que hagas, da igual el modelo de negocio que entregues, si no están preparados para entenderlo normalmente, o sea, si la mentalidad es invertir en ladrillo, pues game over. En este caso, nosotros hemos generado esa, y aquí Raúl Verdú, el otro cofundador de PRD ha tenido mucha influencia, hemos generado esa dinámica de, de hacer entender el negocio para que cualquier persona, de hecho, iba a decir, desde un niño, un niño hasta mi abuela, que una vez le, le expliqué a qué me dedicaba, a la mujer, que entiendan qué hacemos. Porque una vez que lo entiendes, es muy fácil. Es muy fácil. Somos una empresa de transporte. Como una empresa de transporte que lleva mercancía ahora en Navidades para el regalo que vamos a hacerle a nuestro primo. Somos una empresa de transporte. Solo que en lugar de transportarlo a un pueblecito de, de Valencia o en un pueblecito en Madrid, lo vamos a llegar a un sitio de la tierra, eh, fuera de la tierra. Pero es una empresa de transporte. Ahora, cuando eso está claro... Entonces analizas el modelo financiero, que es un modelo financiero complejo y extenso, y entonces entiendes todavía mejor por qué hace falta esta inversión. ¿no? Pero lo primero es entender que somos una empresa de transporte. Porque cuando hablamos de que vamos a hacer un cohete, de hecho nos pasa también con los recursos humanos. Hay gente que no aplica PLD porque se piensa que aquí solamente pueden entrar, vamos a decirlo de, man de manera brusca, lumbreras. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Es justo al contrario. Queremos que entre... Personas que pueden ayudar y pueden ayudar en mil frentes. Hacer el cohete, diseñar una pieza del cohete es solo una parte. Hay miles de frentes, como decía al principio. En el equipo tenemos gente de todo tipo de disciplinas. Todos son muy buenos, son muy disciplinados, son muy buenos compañeros y no hace falta mucho más que eso. Entonces, en la parte de la inversión es exactamente igual. Tenemos inversores, personas que han podido invertir cantidades para su escala. Razonables, voy a decir, 5.000 euros, 10.000 euros, 100.000 euros y otras personas que han podido invertir para su escala, cantidades eh, digamos, eh, usuales también, millones de euros, ¿no? En función del, de la persona y, y del patrimonio que tenga detrás. Pero lo importante no es en cuanto han invertido, lo importante es que han entendido el negocio. Eso, Esa es la clave, hay que entender. No Pasa como con el, en el colegio, un profesor nunca te dirá que memorices, no tienes que memorizar, tienes que entender. Pues esto es igual. En la inversión tienes que entender. Claro. Oye, pues vamos a entenderlo para todo el mundo. Eh, me gusta el símil de empresa de transportes. ¿Qué, qué transporta? Mm. O ¿Qué va a tra acabar transportando sí. pelea al espacio? Porque es Bueno, pues, no, no, nosotros somos una empresa, en esta fase, somos una empresa de ingeniería que desarrolla un cohete. ¿Por qué lo desarrolla? Porque no lo puede comprar. Una mm. empresa de transporte, como una empresa que lleva mensajería, compra furgonetas y va al concesionario y las compra. Nosotros no podemos ir a un concesionario y comprar un cohete. No lo venden. Entonces lo tenemos que desarrollar desde cero. Pero pasa lo mismo con, antiguamente pasa lo mismo con las aerolíneas. Al principio no había muchas empresas que hiciesen aviones, ahora sí. Ahora puedes comprar un avión si tienes el dinero. Pero hace 100 años, pues no. Y en este caso, hoy tienes que desarrollar el cohete para posteriormente dar el servicio de lanzamiento. Nosotros al final acabamos siendo una empresa lo suficientemente grande que desarrolla un cohete, que lo lleva a la plataforma de lanzamiento y que lo lanza. ¿Vale? Y ese es el ciclo completo de, del negocio de PLD, donde se, donde entra al final entra metal, generalmente aluminio, por la puerta de un hangar, por la otra puerta, tiempo después sale un cohete y tiempo después el cohete está en la plataforma de lanzamiento con un satélite dentro o con lo que el cliente nos haya traído. Generalmente lo que el cliente nos trae suelen ser satélites. Suelen ser satélites que pueden pesar desde un kilo, un brick de leche, hasta una tonelada, que puede ser el tamaño de un coche pequeño. Y entre medias, una lavadora de andar por casa. vale. Es un poco el, el, el rango de tamaño de satélites que los clientes nos traen o nos traerán. Y generalmente, ¿qué tipo de satélites? Pues de dos tipos, observación de la Tierra o telecomunicaciones. Observación de la Tierra, civiles y gubernamentales. Es decir, yo tomo imágenes para eh, ver qué tiempo va a hacer mañana ¿no? o tomo imágenes... Porque la guerra en Ucrania me interesa saber dónde está ahora mismo el punto del conflicto, ¿no? Por ejemplo, y hay miles de ejemplos más. Deforestación, cambio climático, eh, movimiento de barcos a través de los océanos, eh, manchas de petróleo en medio de la nada, volcanes remotos que entran en erupción pero que van a tener una influencia mundial, eh, tifones. O sea, podemos llevarlo a miles de ejemplos que todo el mundo son capaces de entenderlos. En el lado de las comunicaciones, telefonía por satélite. Internet por satélite. Comunicaciones, eh, de, por ejemplo, de alta sensibilidad, como son las comunicaciones militares o las comunicaciones gubernamentales. Todo eso se hace con satélites. Y al final hay que lanzarlo, hay que ponerlo ahí arriba. Eh, nosotros somos el transporte. Oye, y, y, ¿Y por qué es tan relevante ahora todo esto? no? Al final yo te he escuchado a ti y algunos informes, apoyado por informes, de que, que esto es una industria que va a ser de, de trillones, ¿no? como dicen los, sí. los americanos. Eh, ¿Por qué se está desarrollando tanto? ¿Qué capacidades le da a, porque, a la humanidad? Porque la humanidad se ha dado cuenta, bueno, se ha dado cuenta, yo creo que, o algunos nos hemos dado cuenta, es falta que todo el mundo se entere, de que, sí. de que solo tenemos un planeta, de que solo vivimos en un planeta, que los recursos son limitados, que descubrimos muy pocos de los asteroides que tienen posibilidad de impactarnos y algún día nos vamos a ver uno de frente y vamos a flipar como lo, los dinosaurios, que nos estamos cargando el planeta. Que, hemos, que hace muchos años tiramos muchas bombas atómicas en la Tierra y no nos dimos cuenta de que la atmósfera se va a llevar la contaminación por todo el mundo. Que aunque la solución sea la energía solar, no hay muchos lugares donde a la gente le interese montar placas solares. Luego cuando te las ponen a la de tu pueblo, no las quieres. O sea, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿vale? Y nos hemos dado cuenta también de que eh, tenemos que salir de la Tierra por muchas razones. Tenemos que utilizar la infraestructura espacial...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 Allí los satélites están seguros, salvo que un misilazo, que eso también pasa, los derribe. Están de normal, eh, seguros, con independencia de lo que pasa en la Tierra. Cuando en la Tierra las cosas se empiezan a complicar, todo el mundo mira hacia arriba. Y esa es la clave. Esa es una de las claves, hay más, pero esa es una de las claves importantes. Eh, luego también porque la política y la geopolítica, en concreto, hace que el espacio sea una barrera de entrada. Solo los que tienen capacidad de lanzar son los que controlan el mundo. Si no tienes capacidad de lanzar, no puedes poner tu satélite ahí arriba, no puedes mirar desde arriba y no te puedes comunicar desde arriba. En consecuencia, no valen nada. Eres eh, otro símil bruto, un pastor gestionando a las ovejas. Pero no tienes la capacidad de mirar desde arriba. O sea, cuando estamos en medio del campo y somos un pastor, a mí me gusta ir mucho a la montaña y me gusta mucho hablar con los pastores, pues tiene una mentalidad... Que a veces sorprendería. El pastor sabe cuántas ovejas tiene porque ve el bulto. En el momento ve el bulto. Y el perro va para arriba y para abajo como un loco, acotando el bulto. Y más o menos el hombre sabe que tiene todas las ovejas. Pero si tú estás mirando desde arriba, puedes contar de la 1 a la 100. Esa es la diferencia. Si no tienes satélites, eres un pastor. Si no tienes lanzadores, eres un pastor. Y el negocio de los pastores es un negocio súper honrado. Y... Pero hay que tener en cuenta cuando te tienes que posicionar como un país muy relevante hay otras muchas cosas que tienes que tener en cuenta muchas otras entre ellas geoposicionamiento y es a nivel estratégico a nivel político y dentro de la estrategia es digamos tanto técnica como militar gubernamental el acceso al espacio es fundamental es fundamental claro y aquí conectamos con lo que decía al principio, me parece un, un hito, ¿no? Es decir, gracias a PLD España, si no me equivoco, es el décimo país del mundo con capacidad de poner un, un cohete en órbita. Yo creo que esto es muy relevante, por lo que tú mm. estás diciendo. ¿no? Nos trae una serie de capacidades y permite que generemos una industria eh, totalmente fuera de nuestro radar hasta ahora. Cuéntanos claro. tu visión sobre esto. Sí, eh, re realmente, como decía... Eh hay muy pocos países en el mundo que hagan capacidad de lanzamiento al espacio, tanto al espacio como a órbita, es decir, tanto subir y bajar como, como quedarnos allí. Eh, y eso no es casualidad. Es decir, hay otros países que lo han intentado y no lo han conseguido y hay otros países que no se les ha dejado intentarlo. ¿no? Pues un poco también la geopolítica que hablamos antes. Pero todos los que han, que han podido intentarlo lo han intentado, ¿vale? Y muchos lo han conseguido. De hecho, si, si nos vamos al campo militar, son, creo recordar que 14... Los que tienen la capacidad de acceso al, al espacio y a órbita, incluyendo pues, Corea del Norte, Pakistán, la India, eh, por ejemplo, Israel también, sin ir más lejos, aunque la gente no sabe que Israel tiene capacidad de lanzar a órbita, y efectivamente la tienen. Eh, en Europa está Francia y está Italia, aunque realmente están, son, esos cohetes están operados por la, por la propia Agencia Espacial Europea. Y, y al inicio de los tiempos realmente fue Estados Unidos y la Unión Soviética, es decir, entre ellos... Eh, aunque el primer país que tuvo capacidad de lanzamiento del espacio fue Alemania, ¿no? Con las V2 de los nazis. Pero realmente entre Francia y... entre Estados Unidos y la Unión Soviética se generaron esa batalla por el espacio, ¿no? La carrera espacial, la guerra fría... Después de eso, otros muchos países se dieron cuenta de, oye, yo también tengo que estar ahí. Francia se dio cuenta, Italia se dio cuenta, y algunos otros países, Corea del Sur, Japón, todos, China, se dieron cuenta. Todos estos se han ido dando cuenta con el paso del tiempo. Nosotros al estar dentro de un marco europeo, pues no hemos tenido esa necesidad. Contribuimos a la Agencia Espacial Europea y, y eso sería suficiente. Pero, ¿qué pasa cuando hay más necesidad de la que el sistema puede dar? Es cuando aparecen empresas como PLD. ¿no? Y en Estados Unidos aparecieron hace también bastante tiempo. La realidad es que en Estados Unidos la complementariedad entre la parte institucional y la parte privada está muy bien hecha. Es decir... El sector privado da mucho servicio a la parte pública y muchos de los lanzamientos que ocurren en Estados Unidos, bueno, muchos no, todos, hasta ahora que se ha lanzado el SLS y, y desde que se dejó lanzar el transbordador espacial, todos han sido privados. ¿no? Entonces, eso en Europa ahora se ha empezado a hacer. Nosotros hace 10 años, cuando más de 10 años, 11 años, cuando fundamos eh, PLD, justo íbamos por ese camino. Nosotros teníamos la, el argumento y nuestra convicción era que el desarrollo del sector espacial europeo se podía mejorar con la implementación del sector privado. Y es donde surge una empresa como PLD, a día de hoy hay algunas otras más, pero surge en ese momento. Y al final es un tema de complementariedad. Es la, la, el servicio público da un tipo de servicio como en el, la sanidad. Están los hospitales públicos y están los hospitales privados. No significa que uno sea mejor que el otro, simplemente que los dos están al servicio de los ciudadanos. Y en este caso es igual los lanzadores privados y los lanzadores institucionales están al servicio del mercado. Claro, claro porque aparte puede, puede ser perfectamente, ¿y qué pasa, no? Que hay empresas privadas que quieren lanzar algo al espacio. Por ejemplo, eh, una empresa que hace, haga mapas, ¿no? Decías, oye, pues necesitará uh -huh. tener sus satélites tomando fotos o haciendo lo, lo que claro. sea, ¿no? Al final. Claro. De hecho, de hecho, fíjate, a día de hoy, la gran mayoría de satélites que se lanzan al espacio son privados. Uh -huh. La gran mayoría, te diría, más del 80%. Claro. Está guay. Eh, Raúl, ¿cuál, ¿cuál es el modelo de negocio de, de, de una compañía como la vuestra? Entiendo que eso que estéis en fase de inversión, pero llega un punto donde yo tengo el cohete y, y, y cobro. O sea, cuéntanos un poco cómo sí, o se modelo al, y cuáles son los ciclos. Al principio, en esta fase, nosotros tenemos un dinero, vamos bajando en el dinero que tenemos en la caja del banco porque vamos haciendo inversiones y un día tenemos un cohete y empiezas a vender y empiezas otra vez a subir. Es ese es el negocio. O sea, Al final, desarrollas un producto que requiere de una fuerte inversión al principio. Y posteriormente empiezas a operar y empiezas a generar ese beneficio. Ese beneficio se genera con los lanzamientos. Lanzas y vendes un cohete. Realmente lo que lanzas es la carga. Lanzas la carga que, que te da el cliente y facturas por el lanzamiento. Como cuando enviamos una carta en correos y pagamos por lo que vale la carta, por lo que pesa. No, no la pesan ahí en la báscula esta y, y le pagamos. Pues esto es igual. Nosotros pagamos por lo que pesa el satélite y por, lo, por el lugar al que tenemos que dejarle. El cohete lo lleva allí y se nos paga. Y recuperas la inversión como consecuencia de haber generado esa actividad comercial y das un beneficio además adicional a los inversores que han puesto dinero, claro. Claro. ¿Eh? ¿Cuántas veces tienes que lanzar un cohete para rentabilizarlo? O, o, no, no sé si tienes eh, estos eh, números claros. No, sí, me cago con los tengo que si, si, si, si no, cuando me preguntan la inversión no podría decirle. Eh, otra cosa es que te lo puedo contar a ti. Pero, no. pero eh, hay que lanzar... ...bastantes cohetes para rentabilizar la inversión, pero no son tantos, no son tantos. Podríamos decir que menos de 10 rentabilizan toda la inversión. Vale, tiene, tiene, tiene mucho sentido, eh, mola. Eh, también quería un poco contar... Eh, Tenéis Miura 1, Miura 5, yo tengo muy, claro, sigo, o sea, yo soy un fan, entonces tengo muy claro que es cada uno. Eh, cuéntanos un poco, ¿cuál es el rol del Miura 1? ¿Cuál es el rol del sí. Miura 5 y, y, y las pruebas? Por ejemplo, sé que el Miura 5 ya habéis recuperado la tapa propulsora. ¿Estáis haciendo pruebas para cuando pongáis el Miura 5 no? en sí. el espacio? Bueno, mi, eh, como decíamos al principio, estamos desarrollando nuestro, nuestro primer cohete, que es Miura 1. Eh, Miura 1 para nosotros es un cohete de demostración. O sea, uh -huh. Como, como cuando nos compramos una casa y vamos a ver la casa piloto, ¿no? Pues eso, no, no sé igual, pero va, valga el ejemplo. Es un cohete que sirve para desarrollar todas las tecnologías que harían falta en un cohete más grande. O visto desde el punto de vista puramente de un inversor, si fallas, fallas antes y más barato, ¿vale? La realidad es que, como decía también al principio, hacer un cohete no es solo el cohete, es todo lo que va alrededor de eso, ¿no? Entonces, también sirve para montar la infraestructura y la compañía necesaria que pueda desarrollar un cohete grande, un cohete orbital, un cohete eh, capaz de poner los satélites en, en órbita. Entonces, Miura 1 es un demostrador tecnológico, aún así es un cohete grande, es un cohete que mide como tres plantas de un edificio, un edificio de tres plantas, eh, pesa unas 2,8 toneladas al despegue y lleva al espacio, sube y luego vuelve a la Tierra y, y eh, cae al océano donde se intentará recuperar. Este es el solo el primer paso. El segundo paso ya es hacer el cohete grande, Miura 5, que será aquel cohete que ponga los satélites en órbita y que será aquel que genere todo el retorno de la inversión necesaria para recuperar toda la inversión que se ha hecho por parte de, de inversores, eh, algunos bancos, eh, centros de financiación y, y, y demás. Perfecto. ¿Y, cu ¿Y cuáles son los términos? No? ¿Miura 1 está listo para lanzar? ¿Que, que, que, que sí. tenéis previsto lanzar breve? Queda muy poquito para Miura 1, eh, para el lanzamiento de Miura 1. Y para mi Euro 5 esperamos eh, hacerlo durante el año 2024, de cara a finales del 24. Vale, perfecto. Que a poco tengo muchas ganas de, de ver esos lanzamientos. Pues, pues si tienes eh, ganas, tú imagínate nosotros. Me puedo, <risa> me puedo imaginar que te mueres por ello ya. Pues ya ¿eh? Eh, <risa> Sé que te escuché en una entrevista que me gustó mucho. Que para el Mira 5, claro, 5, al final lanzáis el, el cohete, eh, hay una parte de carga que va, que va al espacio, pero luego eh, la parte propulsora, si no me corrígeme porque técnicamente no me, me pierdo seguro, pero cae y la recuperáis. Y me es una historia de, de que había un helicóptero ¿no? capitaneado por, por, por alguien del, del ejército que lo tenía que recuperar. cuando es un poco? ¿Cómo es ese proceso? Porque suena, suena peligroso. Han mezclado cosas ahí, pero bueno, vamos, vale. voy, a, voy, a, voy, a, voy a intentar. A ver, eh, Miura 5 se lanza desde la Guayana francesa eh, y tiene dos etapas. O sea, tiene un cohete y encima otro cohete, ¿vale? La primera etapa y la segunda etapa. La segunda etapa es la que entra en órbita llega el satélite hasta la órbita. O sea, que cuando la primera etapa ha gastado su combustible, se separan y esa sigue volando hasta que llegamos a órbita. Pero claro, la primera etapa se ha separado y, y pasa algo con ella, cae. Vuelve a la Tierra, reentra en la atmósfera y, con suerte, reentra una única pieza y se cae al océano donde se recupera. Eh, en teoría allí o en los alrededores debería haber un barco que podría cogerla y traerla de vuelta a la base de lanzamiento para otro lanzamiento, ¿vale? Para reutilizarla. Eh, nosotros esto, dado que la primera etapa es muy grande, lo que hicimos fue, eh, el ejército, el ejército de Tierra, tuvo la amabilidad de prestarnos un helicóptero Chinook que eh, sirvió como cohete, digamos como, como forma, de poder coger a la primera etapa, llevárnosla a una altura de 5 kilómetros y dejarla caer. Para probar toda la secuencia de recuperación del de cohete, desde que se le abren los paracaídas hasta que cae al agua. Y allí practicar con el barco, que saca, sacaba el cohete del agua y lo traía de vuelta al puerto. Todo eso se probó en un ensayo de la Agencia Espacial Europea, que lo financió la propia Agencia Espacial Europea y el CEDETI, eh, y se hizo ese ensayo y exitosamente. Eh, fue muy difícil por el hecho de que el helicóptero, eh, claro, el helicóptero iba gente dentro. Si pasaba algo, pues nos íbamos a cargar a gente. Y afortunadamente no pasó nada, todo salió muy bien. Y tuvimos el honor de contar con el apoyo de personas que habían sido eh, o bien héroes de guerra o se les había condecorado con esa distinción o incluso habían formado parte de alguna película. O esa gente muy relevante porque el ejército nos puso a los mejores... Eh, para ese ensayo, porque el ensayo no podía salir mal ni por la parte del cote, ni por la parte de las personas, ni del chinuku. Entonces, eh, bueno, todo salió bien y fue un éxito de, de nuestra empresa, sí. Qué eh, bueno, mola, yo, yo lo escuché, bueno, lo, luego pondré las notas en el podcast que lo escuché porque, porque mola mucho. Con, Hay un, un vídeo eh, en YouTube, en nuestro, en nuestro canal de YouTube, tenemos un par de vídeos que sale el ensayo, se, puede, se pueden ver también. Qué guay por lo lanzaré, ¿eh? porque es la hora que mola. Eh, has hablado de infraestructuras y también te he escuchado un poco recientemente hablar de, de, de la discusión desde de dónde se debería lanzar eh, desde España, ¿no? Que Creo que vais a lanzar desde, desde Huelva, lo que pasa que, que en Huelva, si no me equivoco, pues eh, tienes que lanzar en dirección contraria a la rotación natural de la Tierra y pierdes un 30% de efectividad y tú hablabas un poco de que lanzar desde Canarias sería algo más lógico. Sí. Eh, todo esto un poco para entender cómo crees tú que debería apoyar a España o qué infraestructuras hacen falta para que seamos más competitivos y cómo podemos hacer como país pues, para ayudar a PLD y compañías como vosotros a que España siga siendo muy relevante o mucho más dentro de 20 años. Sí. Bueno, eh, para lanzar en vuelo suborbital, o sea, mi hora 1 eh, Huelva es, es suficiente y, y está muy bien. Para llegar a órbita, efectivamente, como comentabas, eh, si se lanzase desde Huelva, se tiene la penalización de, la, de, vol, de volar en contrarrotación a la Tierra, ¿no? Volaríamos eh, frenados, para que nos entendamos, eh, respecto a la Tierra. Eh, eso se simplifica lanzando desde Canarias, porque solo lanzas hacia el norte y entonces ya no te influye eh, tan negativamente la rotación de la Tierra, pero para lanzar desde Canarias el problema no es un problema técnico, el problema es un problema de voluntad, no... Eh, mm -hmm hasta la fecha, ¿no? voluntad política, voluntad eh, social o como lo queramos llamar. Eh, desde luego desde Canarias se puede lanzar al espacio y sería una muy, muy buena oportunidad para, para el sector ¿no? y para la capacidad al final de nuestro país de, de poder lanzar a, a, a órbita y, y, y desde territorio puramente europeo. Hay otra opción que también sirve que es lanzar desde la Guayana francesa que está en Sudamérica pero es territorio europeo y desde allí vuela el cohete Ariane 5, vuela el cohete Vega y en un tiempo volará el cohete Ariane 6 y el cohete Mibra 5, porque vamos a lanzar de, de, desde allí. Eh, pero claro, eh, cuando quieres tener varios puertos espaciales, pues ya no te sirve Kurú por si Kurú ya lo estás utilizando, tienes que buscar otro. Hay otras alternativas, eh, por ejemplo, Reino Unido eh, están intentando montar un puerto espacial, en Noruega también, en, en Suecia. Eh, los alemanes también lo quieren montar en, en el... En el en, en el mar del norte, utilizando una plataforma marítima, o sea, hay muchas opciones. Claro, o sea, nadie nadie quiere marcharse de su casa, ¿no? Nadie se quiere uh -huh. ir de su tierra. Pues yo creo que deberíamos intentar encontrar un sitio donde lanzar el de España. Totalmente de acuerdo. Aparte, bueno, Canarias tiene ya una cierta conexión con, con el espacio por los eh, por los telescopios que tiene ahí, ¿no? Es decir, Sí, pero es otro, tipo de, es otro tipo de, sí. de digamos, de, de actividad científica, no es igual. Justo, no tiene nada que ver, pero bueno, yo, yo como para mí esto espacio yo, yo lo, lo conecto. Me <risa> parece que tiene cierto glamour. Sí, no, no, claro que sí. sí. O sea, sería complementario. Lo que quiero decirte es que las personas que pudiesen ir a ver un lanzamiento de un cohete podrían luego ir a visitar un observatorio astronómico. O sea, esto no hace falta ser un genio para pensarlo. Y se pueden hacer muchas cosas más. Eso es. Podríamos ahí, bueno, situarlo. Me parece interesante todo lo que has comentado. Te voy a comentar también, Raúl. Eh, algunas veces he leído alguna noticia tuya y demás refiriéndote como el Elon Musk español. Y yo creo que, salvando wow. las diferencias eh, de algunas cosas, entiendo Ay, que la yo cuenta soy, corriente. Yo soy, mejor que, yo soy mejor que Elon Musk, pero tengo menos dinero. <risa> Eso es. Salvando la cuenta corriente y que tú eres una persona mucho más sensata por lo que te he ido escuchando, ¿cómo crees que ha cambiado un personaje como Elon el panorama aeroespacial en, en estos años que A ya? ver. Mira, eh, la. O sea, Elon Musk lo que ha conseguido es utilizar el dinero para lo que él quería. Esa es la clave. De hecho, o sea, creo que es el gran éxito de, de, de Elon Musk. Y es que un multimillonario, con su mismo dinero, lo mejor que podría haber hecho es comprarse una isla en medio de la nada y vivir del de, de, resto de su vida tomando el sol. ¿no? O sea, porque eso es. O sea, no iba a decir que es lo habitual. Es lo más probable Cuando te, de repente te enfrentas A tener empresas De coches eléctricos y autónomos Empresas de cohetes Empresas de, de pago por internet Como fue el caso de Paypal en su momento eh, Implantarle eh, Chips en el cerebro a, a Ahora de monto a monos Para poder controlarlos remotamente O intentar optimizar Su capacidad neurológica O sea, cuando empiezas a hacer todo ese tipo de cosas eh, te empiezas a complicarte la vida porque sea es la realidad, te quieres complicar la vida porque la realidad es que un multimillonario lo mejor que puede hacer es irse a la playa y... no entonces, ese es el éxito y es una persona multimillonaria que lo más probable que podía hacer en la vida era, era irse al Caribe, ha decidido desarrollar cohetes, desarrollar coches eléctricos claro, a mí lo que me llama la atención de esto es por qué no hay más y los más que en el mundo, porque hay muchos millonarios en el mundo y no todos han hecho eso ¿Por qué? El problema, el, problema, o sea, el problema no es Elon Musk, o sea, al revés. Elon Musk es la oveja negra dentro de un grupo muy selecto de personas multimillonarias. Desgraciadamente hay pocos. A mí lo que me gustaría es que hubiese más. Eh, claro, ¿cómo nos podemos acercar a un perfil como Elon Musk? Pues gente quizá como nosotros, no sé si yo, eh, yo no prefiero no compararme porque las comparaciones siempre van a ser odiosas, pero gente como nosotros que pueda tener acceso a esa financiación. Él ha tenido la suerte de tener dinero porque, y digo más, cuando montó SpaceX y al mismo tiempo Tesla, Tesla estaba en la quiebra, SpaceX había fallado tres cohetes y SolarCity, estaba, que era la otra empresa que tenía de placas solares, también estaba bastante mal y de repente le llovió el dinero a las puertas para que hiciese otro cohete para reflotar Tesla, o sea, yo dudo mucho de que esa oportunidad la pueda tener mucha gente. Entonces ha tenido también una parte de suerte importante o simplemente se ha sabido rodear de gente que ha confiado en él. Aquí entra el tema de la confianza. Nosotros hubiéramos podido ir más rápido y hacer muchas más cosas con más dinero, pues te aseguro que sí. Claro que sí. De hecho, de hecho, yo soy consciente de que con más recursos PLD sería una empresa muchísimo más grande. Pero la realidad es la que es y hasta hace poco nadie en su tierra. Entonces, te digo, y lo más ha cambiado y lo más ha cambiado Claro que sí. O sea, ha sido una persona con tanto dinero dedicado a determinadas áreas en las cuales se podían generar revoluciones, las ha revolucionado. Pero porque ha sido el primero, digamos, con dinero y con algo más que dinero que ha llegado a ahí. Ha habido otros multimillonarios, el caso de Jeff Bezos de Amazon, por ejemplo. Pues sí, ha montado una empresa de cohetes, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, no, no sé, o sea, no, no, sé qué está, no sé qué están haciendo. Si yo hubiera tenido el dinero que tiene Jeff Bezos, estoy seguro de que hubiera hecho algo mucho mejor. No me estoy comparando con Jeff Bezos, ni mucho menos. Lo que digo es que el dinero se ha utilizado de otra forma. O Richard Branson, pues sí, hicieron Virgin Galactic y han hecho ahora Virgin Orbit, pero yo con ese dinero creo que hubiese hecho otra cosa. Entonces es una mezcla de la visión que ha tenido Elon Musk, la capacidad de acceder a determinada financiación que ha tenido, el momento en el cual lo hizo y luego los apoyos políticos que ha tenido. Indudablemente ha tenido el apoyo de la NASA, tuvo el apoyo muy fuerte de Obama, que fue como para él, fue un, dentro digamos del gobierno de Obama, Elon Musk era una referencia. Todo eso hace que al final una persona con tanto dinero y tanto poder llegue a revolucionar el mundo. Y, y, y ese es el caso, ¿eh? O sea, no hay más. hay o sea, lo más no es que sea una especie de extraterrestre que ha venido aquí y sea orden de magnitud más, más listo que nadie. De hecho, de hecho, no, en absoluto. pero que ha tenido, unos, ha tenido unas, no diría facilidades, ¿eh? Diría unas, unos, unas ventajas que nosotros o otros no hemos tenido. Bueno, que yo estoy seguro que oh, vosotros vais a llegar incluso más lejos que él, pero hay que daros tiempo y que, que os apoyemos lo máximo posible. Yo, si, si el presidente de mi país confía igual que Obama ni Elon Musk y tengo el acceso al dinero, te aseguro que voy a ser mejor. Y o haré lo posible para que, no, no solo yo y mi equipo, seamos mejores. Aquí, esto se lo voy a pasar a, a Gentán, a si lo mueven, a ver si se lo hacemos llegar a, a, a nuestro presidente. Yo, yo tengo, creo que la capacidad de poder hablar a cualquier nivel y, y estar encantado de hacerlo. No, no, yo, yo confío mucho en vosotros, Raúl, que está haciendo algo muy guay. Mira, no, no quería acabar el, el podcast sin, sin irnos un poco, un poco más lejos. Has hablado al principio de oye, que si llega una nave, un, un símil, ¿no? Una nave ¿Sabes? extraterrestre. <risa> es que soy una persona que habla mucho con, eh, eh, con símiles. O sea, la gente que me conoce sabe que soy un poco abuelo cebolleta en eso. Es mi manera Pero de expresarme. Es, mola, ¿no? <risa> es mi manera Pero... de expresarme. Pero... Pero mola y lo voy a aprovechar con la excusa para tirarte esta. Venga, nos vamos al espacio. PLD, gracias a PLD España sale el espacio. Y dentro de muchos años nos vamos más allá. ¿Hay algo más allá? Es decir, ¿tiene sentido que empezamos que algún día la, la, la humanidad, todas estas infraestructuras espaciales, nos van, no van a ayudar a conectar eh, con otras civilizaciones? O sea, lo, lo que me sorprende es que no haya pasado ya. O sea, solo por estadística es imposible que, que estemos solos en el universo. O sea, es imposible. No, yo no me lo creo. Ahora, esto hay un había una teoría ¿no? por ahí que decía que, que, que el hecho de que nos convirtamos en una, una especie multiplanetaria o, o que seamos una especie que pueda resaltar en nuestro universo cercano tiene una connotación negativa porque si hay una especie que su función es ir conquistando planetas la vas a llamar, ¿no? le, mm. le, le vas a generar esa atención. Entonces, es una parte positiva y a la vez también negativa. La realidad es que si eso pasa, que puede pasar, o sea, no hay nadie que, puede, que te diga que eso no puede pasar, porque eso puede pasar. Es decir, que el año que viene, que si ha sacado el COVID y la guerra a Ucrania ya han firmado un acuerdo de paz y ha vuelto todo a cierta normalidad, de repente aparece una nave alienígena de 50 kilómetros de largo con mil millones de extraterrestres armados hasta los dientes y ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, ¿qué, qué político lidera. ¿Y qué haces? No haces Estamos nada. Jodidos, sí, Estamos sí. jodidos. Entonces, y, ¿y eso quién puede decir que eso no puede pasar? Nadie lo puede decir porque a, no sé, mil años luz de distancia, para nosotros en mil años luz, porque igual hay alguien que ha desarrollado tecnología que es mejor que la de la luz y, y nos quitamos a, a Einstein del medio y resulta que sí que podemos ir a más velocidad. Bueno, ¿quién te dice que eso no puede pasar? Entonces, ¿tenemos que estar preparados tecnológicamente para ser una, una especie mejor que la de hoy? Sí. Ahora. ¿Es probable que el año que viene vengan unos extraterrestres y hagan lo que he comentado? Bueno, en el año 2019 era por, probable que hubiese una pandemia mundial que cambiase el planeta. Ojo, si miras estudios de, de la organización económica a nivel mundial... Se preveía que las pandemias eran unas cosas poco probables, pero muy eh, demandantes en recursos y muy, digamos, retadoras para la estabilidad mundial. Y pasó. Entonces, ¿pasar puede pasar? Claro que sí. ¿Cuál es nuestro objetivo como, como especie humana? Yo creo que mejorar. La evolución te hace mejorar de forma natural, nosotros tenemos que mejorar de forma artificial y entre ellas está la evolución tecnológica. Y nos tenemos que preparar para cualquier cosa. Y el acceso al espacio, ojo, es que vivimos muy cómodos en una cosa que es un planeta Tierra que es de color azul, pero es, que el, pero es que el universo no es azul. Tenemos que prepararnos para estar fuera de la Tierra, precisamente. La Tierra algún día se acabará. Algún día nos pasará como a los dinosaurios. Nos pasará como a los dinosaurios. Total. Y, Yo y creo... el objetivo es que no nos pase. Claro. Yo tengo una visión muy parecida a la tuya, ¿no? La sensación de que estamos en la Tierra es como si estás en una isla muy pequeñita, mitad del océano, claro. y piensas que no hay nada más. Y de repente llega, pues, en su día, ¿no? Con Colón, y desembarca ahí. Y, y se acabó. Hostia? <risa> y, se, y se acabó, y se acabó. Y es que eso puede pasar. O sea, claro. el in, o sea, el día de antes de que Colón llegase a América, ¿qué indio de América iba a pensar que Colón iba a llegar al día siguiente? Hmm. Y ya había, o sea, me gusta mucho la historia, esto ya había historias de los colonos, de los nativos americanos que se acordaba de se acordaban de cuando habían llegado los vikingos, que llegaron puntualmente al norte de, de, de América. Y, claro, pero esas, esas eran historias que eran de brujos o de, ¿qué? de hace miles de años o centenares de años. El día de antes nadie sabía que Colón iba a llegar a América. Y Colón llegó a América y cambió la historia del mundo con otras muchas connotaciones, pero cambiar la historia del mundo. ¿Por qué no puede llegar el colón de los extraterrestres a, a la Tierra la semana que viene? Puede pasar. Preparémonos. Y, bueno, pues correr, chicos de pelea, Raúl. Darnos Venga. capacidad <risas> de salir al espacio por si acaso. Bueno, eso lo intentaremos. <risas> para acabar, Raúl, siempre me gusta preguntar, a todos los que sois emprendedores, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? Pues para, para ir estando a la altura de los distintos retos a los que te has tenido que, que enfrentar. Pues he tenido que crecer, o sea, he tenido que, que crecer tanto personalmente como profesionalmente en muchas áreas. Para estar al, al mínimo nivel de mi equipo, porque hay gente mucho mejor que yo, he tenido que crecer, me he tenido que formar, autoformar en muchos casos. Nadie te dice cómo se hace un cohete, eso tienes que estudiar por tu cuenta y es muy difícil, eh, digamos, tener toda la información para poder tomar las mejores decisiones. Y luego también profesionalmente para eh, gestionar la empresa, para... Eh, liderar, eh, pues muchas muchas cosas se aprenden en el día a día. O sea, es, es no, no vas a un sitio y te dicen cómo se tiene que hacer. O sea, las escuelas de formación pueden ayudar, la universidad puede ayudar, todo puede ayudar, pero puede ayudar, no ayuda. Eh, al final el día a día es el que te genera esa, esa marca y es el que te genera esa capacidad de poder, de poder desarrollar este, este proyecto. Nada, pues eso, muchos aprendizajes. Por último, para acabar, Raúl, si quieres hacer algún llamamiento de, yo qué sé, que la gente pueda ayudar de alguna forma, reclutar gente, lo que quieras. Eh... Sí, o sea, nosotros ahora quizá lo que más falta nos hace en el sentido, o sea, aparte de financiación, si hay algún multimillonario viéndome pues encantado de hablar, pero aparte de eso eh, eh, vamos a intentar duplicar el equipo el año que viene. Entonces vamos a tener muchas necesidades de personal, de contratar a gente eh, yo suelo decir que para trabajar en PLD Primero tienes que ser, que ser buena persona Y después, buen ingeniero, buen técnico eh, Buen científico o Buen administrador Lo que sea, en ese orden además eh, La inversa lo hemos tenido Y no funciona funcionado bien eh, Pero no necesitamos genios A veces la gente piensa que para trabajar Para hacer un cohete hay que ser un genio no. Hay que ser currante Hay que ser currante Hay que tener determinación, traba, capacidad de trabajo en equipo Trabajar muy duro, mucho, con mucho esfuerzo, eh, tener una mente muy resolutiva, intentar simplificar todo eh, y eh, poco más. O sea, con eso eres capaz de hacer un cohete. Y con dinero, claro. Entonces, eh, es, eso es un poco lo que le solemos pedir a la gente que, que contratamos. El año que viene que no duplicar la plantilla. Así que todo aquel que esté pensando que cree que puede contribuir de, de alguna manera al desarrollo de PLD, eh, que envíe el currículum. Pues ya sabéis, todos allá. Yo porque tengo otros retos también, pero si no me lo pensaría muy fuerte, me, me bueno, parecen las solo... cosas... Ya <ríe> hablaremos. Me parece una de las cosas más chulas que se pueden hacer. En eh, Raúl, gracias por este ratito y gracias también por pon ponernos a España en órbita, nunca, nunca mejor dicho, porque yo creo que es la forma de transformar el país y seguramente gracias a vosotros, dentro de a lo mejor 50 años, espero que el panorama pinte mucho mejor de lo Seguro. que he Seguro gracias. que pintará. Nada, gracias a vosotros, un placer. Y a todos los que nos estéis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.